pasos Como verás acá, planteé objetivos, ¿sí? puse comunidad y eh, te voy a dar el ejemplo del reto 28 días. Entonces, quiero crear comunidad a través de un reto de 28 días. Entonces, mi objetivo es crear comunidad. ¿sí? ¿Por qué canales lo voy a hacer? Lo voy, estoy haciendo por Instagram porque lo estoy anunciando. Y además estoy utilizando una herramienta de email marketing para que te llegue el contenido. ¿Qué tipo de calendarización lo voy a hacer? Bueno, en este caso voy a hacer 28 contenidos que serán lanzados una vez por semana. Le digo una vez por día, porque son retrasados días y son cada 24 horas. Bien. El contenido en este caso es orgánico porque no estoy poniendo dinero para que sea pauta publicitaria. Entonces es orgánico. Cuando decimos que es orgánico es porque yo no pongo plata en la plataforma ni de Facebook ni de Instagram para que eh, el, la publicación salga. En este caso, la herramienta de email marketing tampoco tiene costo porque es gratuita. El eje de contenido fundamental de mi reto es de educar. Y además, eh, en este caso es entretenerlos, a veces los entretengo a veces no, eso lo dirán ustedes ¿Qué tipo de formatos estoy utilizando? Bueno, yo utilizo mucho el tema de las fotos porque les envío fotos, les envío videos Y además eh, algunos IGTV que tengo armados Y material descargable, o sea que uso casi todos los tipos de formatos que, obtengo, que tengo bueno, una vez que ya definí esto, tengo que crear el contenido. Si bien el contenido está basado, mi diseño está con los colores de mi marca. El copy está, que es lo que yo escribo, ¿sí? está relacionado con el crecimiento de tu marca. En este caso, que lo estás viendo ahora es, te estoy dando siempre calidad eh, de contenido para que lo puedas eh, eh, poner en práctica en tu cuenta. Entonces, siempre lo que escribo está relacionado con el crecimiento de tu marca. ¿Qué hashtags uso? Generalmente uso contenido, eh, contenido para Instagram, contenido, contenido de ventas. Eh, uso el mío que es set por emprender y algunos más la geolocalización generalmente en algunos eh, cuando hago algunas publicaciones pongo eh, Miami ¿saben por qué? porque tengo mucha gente de afuera que quiere contratar mis servicios pongo Argentina ¿sí? pongo España y la geolocalización lo que hace es que el contenido se muestre en esos países eh, las estadísticas clave: saber cuánta cantidad de likes tuvo mi contenido, los compartidos, los comentarios, el alcance, para, eh, para decidir en un futuro ¿sí? eh, qué contenido tuvo mejor posicionamiento. Bueno, y acá escribí mal como siempre, posición, Lamento. <risa> miento. Bueno, espero que te haya servido este tutorial de cómo pensar mínimamente tus contenidos para tus seguidores, en tu, tanto en Instagram, Facebook, TikTok o hacer campañas de email marketing. Nos vemos en el próximo reto.